Bueno, pues aquí estamos viendo eh, una canasta llena de huevitos. Estos huevitos son de plástico. Es una tradición que se lleva a cabo este año con año. Y los huevitos traen, este, me imagino que dulces o chocolates. En este sábado de gloria. Y es tan bonito, miren los colores. Es un colorido. Y bueno, pues este, espero les agrade este video. Nos vemos en el próximo. Y que tengan bonito día. Ale Loli Vlogs En este momento acaba de llegar el helicóptero, hermosa tradición de todo Estados Unidos. Sábado de gloria, huevitos de Pascua. Estamos aquí en un parque en Dayton, Ohio. Y miren nada más qué bonito. Ya toda la gente ya está aquí concentrada porque ya estamos en espera de la hermosa tradición de los huevitos de Pascua que es una tradición que año con año se lleva a cabo en todos los parques todos los parquecitos de todas las áreas pues de Estados Unidos este y miren ahí viene el helicóptero Está bajando y va a empezar a aventar los huevitos, miren. ¡Ay, ah, ya bajó! ¡Miren qué padrísimo! Acaba de bajar el helicóptero, ¡qué bonito! Pero la gente no debe de ir. Todos los niños ya están emocionados. Hermosa tradición de los huevitos de Pascua aquí en Dayton, Ohio. El día de hoy también... Hay música, hay comida, hay unos, al fondo unos juegos inflables para todos los niños. Pero miren nada más, ya está bien concentrada toda la gente. Miren, miren nada más, que hermoso toda la gente ya bien preparada, miren. hay venta de comida, al fondo vemos este, un camión de, de bomberos, al fondo está la iglesia. Este evento se lleva a cabo por medio de esta iglesia, y que gracias a la iglesia vamos a poder disfrutar de este gran este pues espectáculo, de, de esta tradición, de los huevitos de pascua el día de hoy sábado de gloria saludos para méxico y miren qué bonito hermosa tradición de este sábado de gloria huevitos de pascua aquí en dayton ohio vemos el helicóptero que va a empezar a aventar los huevitos miren bonito, miren está, está aventando todos los huevitos ahora va a descender el helicóptero para que puedan pasar a recoger los huevitos esa es la primera parte, miren Miren nada más qué hermoso. Qué hermosa tradición hoy, sábado de gloria, aquí en Estados Unidos, directamente desde Dayton, Ohio. Es una emoción, una sensación que no puedo describirles con palabras, simplemente con emociones y compartiendo. Pues todo esto que a través de mis ojos ustedes lo pueden disfrutar. Espero les agrade. Hermosa tradición de los huevitos de Pascua, pero miren nada más cómo la gente está recogiendo todos los huevitos y los huevitos están todos llenos de chocolates y de dulces. Miren qué bonito. Esta es la primer parte, acaba de de aterrizar el helicóptero para que los niños puedan recoger su, sus huevitos y ahorita viene la segunda parte porque todavía hay gente, miren, esperando es que es bastante y saben, esta tradición siempre se lleva a cabo en diferentes áreas bueno, en todas las áreas de aquí de, de, de Estados Unidos eh, este día es por parte de Siempre es por parte de las iglesias, obviamente de, también de la ciudad, pero ahorita estamos aquí por parte de la iglesia. Y miren nada más qué bonito. Nuevamente, nuevamente la tercera ronda de lanzamientos de huevitos desde el helicóptero. ya sé que le edificio pero se posesiona y está lanzando en este momento más huevitos realmente que la cantidad estimada es aproximadamente de más de 15 mil huevitos de plástico relleno de dulces chocolates y pequeños juguetes ahora realmente es una emoción la primera bolsa alcanzé a ver que la primera bolsa ya se acabó bien bien bien siguen lanzando más huevitos qué padre qué padre qué padre y los eh, enanos los niños y los adultos porque no esperando la orden hasta que puedan avanzar hasta que no se lancen toditos los huevitos hasta que no se lancen ya se terminó oh, ya fue la última Bye. bien ahora vamos a empezar a ver como los enanos empiezan a correr están ahí están ya listos y se con una pequeña carrera de caballos para que en este momento va a ser en este caso perdón va a ser carrera de enanos en cuanto les den la orden allá los primeros están avanzando los segundos están avanzando y los terceros están avanzando ok ahí lo estamos viendo Qué emocionante, qué emocionante la verdad Bien, bien, bien Pues seguimos Y como vemos muchos adultos estamos por acá Esperando y emocionándonos También igual que los Que los niños, exactamente Después de este Pues vamos a decir del evento De lanzamiento de los huevitos, Que es lo que, que nos espera un poco de música Y comer quizá un poco de helado Nuevamente veo helado al fondo, lo que se ve, son unos brincolines Del lado izquierdo de lo que es el station, el escenario donde va a estar la música Estamos viendo que es un lugar de comida Pero ahora vamos a ver acá Nuevamente, el helicóptero al parecer se va a elevar Y si no me equivoco, pues creo que ya se va sí, ahí se va, se va, se va Hermosa tradición de los huevitos de Pascua, miren. Qué precioso, ya se fue. El colorido de este camión está muy bonito, miren, qué bonito. Aquí la gente, como siempre bien ordenada, son helados de sabores y los smoothies, miren. Entonces la gente en espera de de su rico helado, miren, qué sabroso. Y pues sí, terminó terminó la tradición de los huevitos de Pascua, el helicóptero ya se retiró y fue algo maravilloso ver este espectáculo el día de hoy, de verdad que, que estuvo padrísimo. musical, ya está guardando todos sus instrumentos porque ya terminó, pues sí, ya terminó el evento de, de los huevitos de pascua y, y al fondo vemos más camiones de comida y unos, unos juegos para los niños. Vamos a, a ordenar una rica hamburguesa para comer un poquito en el día de hoy. Ay. Se ve muy deliciosa las hamburguesas, muy sabroso, muy sabroso. Bueno pues. Uh, sorry. Vamos a formarnos y vamos a pagar para comer una deliciosa hamburguesa. Y miren qué bonito está el camión. Está muy bonito. deseamos les agrade este pequeño video de la tradición de huevitos de pascua que pues año con año se lleva a cabo en diferentes lugares de, de cada una de las áreas de, de, pues de cada ciudad de cada de cada este, oh, es ciudad pues sí es ciudad porque aquí son, son ciudades Aquí no se maneja municipios como, como en México, digamos. En los condados, en las ciudades, aquí se manejan, en lugar de municipio, es este, el condado. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a Montgomery, pero aquí estamos en la ciudad de Dayton, Ohio. Entonces, pues así es esta hermosa tradición. La verdad es una emoción ver el helicóptero, cómo, cómo avienta todos los huevitos de Pascua. Todo es en, en un orden, primero es una edad, luego la segunda, la tercera y así sucesivamente todo, todo se va llevando a cabo. Este, los niños bien, bien felices, todos los niños se fueron con sus canastitas, sus bolsas llenos de dulces, de, perdón, llenos de huevitos. Los huevitos son de plástico y tienen dulces y otros chocolates, pero pero felices los enanos de verdad, al fondo vemos este camioncito, miren qué bonito el colorido es de helados en el medio están vendiendo hamburguesas y del lado izquierdo está otro camioncito con otros helados que son de cono, de crema y pues está padre híjole, hoy nos hizo un día muy bonito bueno, cuando llegamos estaba un poquito frío, pero ya ahorita está padrísimo, ya salió más el señor sol y Qué rico. Aquí estamos un ratito dándonos el baño de sol. Entonces, este. Pues fue un día, un día, muy, muy, muy, pues muy bonito. No hay viento, no hay frío, no hay lluvia, no hay nieve, no hay nada. Los enanos, miren, corriendo, jugando, contentos. Qué más, ¿verdad? el día y en méxico pues mojándose porque hoy en méxico es la tradición de sábado de gloria donde todo mundo se está bañando se está mojando en sus albercas en las playas en, en donde pueden miren, miren qué bonito bueno damos por terminado el vídeo pásensela bonito ahora sigamos sí, damos por terminar saludos y nos vemos en el próximo vídeo